Amigas, amigues, queridas, ¿cómo están? Buen día. Gusto de saludarles desde aquí, desde Fundación La Bomba de Miel. Estamos hoy iniciando una nueva etapa, ya la última de este mes Warhol, mes que estamos disfrutando en relación bueno, a investigar, a conocer, a percibir, eh, lograr las Operatorias de carrera, las formulaciones profesionales, el legado y, bueno, muchísimo más de Andy Warhol, quien, bueno, nos viene acompañando ya hace casi un mes y que, bueno, vamos a estar cerrando ya esta atmósfera warholiana eh, en esta última etapa que va a ser Transición, ya, ¿no? Le hemos llamado Spam, Ahora les vamos a mostrar un poquito de qué va todo esto. Vamos a hacer hoy la presentación de esta eh, bueno nueva etapa ¿no? del mes Warhol, la última, y eh, que es además anticipatoria, es el primer cruce, es eh, la primera fusión con el spam que va a corresponder al mes sofical a la atmósfera sofical ahí lo vemos, vamos a estar en color azul ya, por ahora azul con eh, magenta, eh, terminando entonces esta atmósfera Warhol, este mes Warhol, y eh, bueno, ya eh, dándole cierre a todo esto que ha sido realmente muy importante y que nos ha traído una enorme, enorme, visión, un enorme avance sobre nuestra misión en torno a Fundación La Bomba de Miel y específicamente a nuestra Escuela Virtual para Transartistas. Aprovecho entonces y arrancando, saludo a mi querida hermana Carlota Reina. Carlo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Fabio. Muy bien, muy bien, muy bien, acá con virus, COVID habitando el spam warhol. <ríe> Así que nunca más, eh, ¿cómo se diría esto? Nunca tan oportuna. <ríe> nunca tan oportuno, ¿no? El COVID eh, en relación al spam, <ríe> en relación a los virus, en relación a la distribución, ¿no? A esa especie de contagio, a esa especie de, bueno, cierto tipo, ¿no? De formato. De, también de publicitario, que es el spam, ¿no? Eh, un tema complejo, finalmente, eh, creo yo que tenemos siempre una noción muy, muy cotidiana del spam, ¿no? Es, tenemos una, una noción que es eh, relativa específicamente a, a lo que, bueno, entendemos como correos no deseados, mensajes no deseados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el spam es mucho más que eso, el spam eh, viene desde, bueno, un, un ámbito digamos que es eh, mercado técnico y que tiene, bueno, más intenciones que ser simplemente correo no deseado, ¿no? O ser eh, mensajes no deseados o ser publicaciones no deseadas que nos llegan sin que nosotros las hayamos pedido o sin que nosotros siquiera hayamos... Eh, tomado conciencia de eso, ¿no? Por un caso es las bandejas de, de spam de nuestros correos electrónicos donde van quedando inmensa cantidad, bueno, también en las redes sociales, ¿no? También lo que pasa con, con, las, con las mensajerías privadas de las redes sociales, ¿no? Eh, que, bueno, tenemos alguna pestañita que dice spam o correo no deseado y nunca la vemos y así van llegando infinita cantidad de cosas, ¿no? que van pasando como en un mundo paralelo eh, y que, bueno, nos van generando toda también una conexión con ciertos tipos de informaciones, aunque no sea de un modo consciente directo. También esta idea de la ventana emergente, ¿no?, de las cosas que cuando uno abre eh, algo para leer, por ejemplo, bueno, inmediatamente se empiezan a abrir otro tipo de ventanas, ¿no?, o cuando uno quiere ver una película online, eh, y en, en algún servidor gratuito, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay que hacer más o menos unos 10 clics hasta poder realmente entrar a, a ver la película porque se van abriendo distintos tipos de ventanas, ¿no? Muchas de ellas incluso en blanco, eh, pero que bueno, van generando distintos tipos de eh, estrategias de negocios, ¿no? También eh, de alguna manera... Eh, trabajo del marketing, ¿no? Virtual digital, que en el spam encuentran todos estos formatos y toda esta complejidad enorme, ¿no? Inmensa que, como digo, eh, nos hemos, como decimos, nos hemos acostumbrado, ¿no? Nos hemos acostumbrado de manera, este, absolutamente natural, ¿no? Lo hemos naturalizado, convivimos con el spam de una manera absolutamente naturalizada. Eh, ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué opinás del spam? ¿Cómo es tu relación, querida Carlos? <risa> eh, bueno, como siempre, estos desafíos que nos ponemos, eh, también como, como maneras de, de abordar a los artistas, de residir en, la, en, sus, en sus maneras de, bueno, de haber desarrollado su, su vida y su, su arte, bueno, me parece que es eh, siempre, un, siempre una incógnita, siempre una incertidumbre, <ríe> no sé cómo va a estar evitando esta semana, pero estoy muy convencida de que nos va a ir permitiendo primero entrar en el ambiente de Sofical, creo que los dos intuimos que Spam está más relacionado a Sofical, y que y que al mismo tiempo, bueno, nos va a ir permitiendo cerrar una etapa también muy, muy interesante que estuvimos desarrollando a partir de la atmósfera de Andy Warhol, que es la construcción de la escuela virtual de la bomba de miel. Creo que tanto Duchamp como Andy Warhol nos han acercado a una primera base, eh, ayer terminábamos de definir o entender lo que podría llegar a ser el primer año de la escuela, y nos dimos cuenta que, que bueno, esta este segundo año que queremos habitar, o este, o en un tercer estadio del primer año, pero bueno, más o menos lo, en, hay como unas etapas que se nos vienen que todavía las tenemos que eh, experimentar. Y experimentar en versión spam, que como bien decías, eh, quizás es un concepto que lo, lo relacionamos con todo esto de lo no deseado, pero que en realidad es, una, es un método, y una manera que se encontró dentro del nanocent, también de los hackers, en el mundo tecnológico, eh, encontraron esta, esta transversalidad de poder, bueno, eh, generar eh, corrientes o algoritmos o, o canales distintos a, los, a, los, a, la, a las páginas centrales, por decirlo de una manera. entonces Creo que, que bueno, que, que como todas las cosas se, se pueden usar de diversas maneras y que, bueno, que aparecen también estas, todas estas cosas de los troyanos y, bueno, todas estas cosas que por ahí lo relacionamos más con ese mundo que por ahí por el lado eh, posibilitante también de eh, toda una comunidad que está buscando siempre eh, maneras oblicuas de habitar el Internet. Así que, desde esa noción, creo que inauguro esta residencia Spam Warhol. Sí, me encanta porque aparte nos abre también al tema, ¿no? Esto que vas comentando del spam en el arte, ¿no? ¿Qué pasa con el arte postcontemporáneo y con esta idea de spam? Eh, hay algo que, del spam eh, como forma radical se examinó ¿no? teóricamente en el arte y, se, y permitió que se definiera lo que entendemos como arte postcontemporáneo, ¿no? que es esta noción de que el artista produce algo, esa producción se expone en algún lugar y eh, la definición arte se da a través de las fotografías, eh, o registros que hacen las personas que ven esa obra, esa producción, y que luego eh, replican en sus redes, ¿no? Básicamente esto que lo hemos conversado, lo hemos podido teorizar, lo hemos podido dejar asentado en nuestro catálogo, en el catálogo, ¿no?, de uno de los proyectos que compartimos con vos, Carlos, y también con Candelaria Aguado, previo, ¿no? Que es una, un antecedente muy directo de la creación de la Fundación La Bomba de Miel y que se llama Domésticos. Es un catálogo, bueno, que tenemos en nuestra biblioteca, que lo tenemos online, que por supuesto está disponible para ustedes y donde teorizamos específicamente sobre esta cuestión, ¿no? Esta cuestión del de arte postcontemporáneo y de qué va esta cuestión esta circunstancia, ¿no?, práctica de producción en términos de sentido de arte que se genera a través de eh, la réplica, ¿no?, de replicar constantemente lo que vemos a partir de lo que fotografiamos de eso, ¿no?, lo que fotografiamos de lo que vemos, lo que filmamos de lo que vemos y que estamos constantemente reproduciendo en nuestras historias de Instagram, en nuestras publicaciones, lo estamos reenviando a través de nuestros servicios de mensajerías como WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿no? Esto en el arte es muy importante porque nos ha permitido también eh, trabajar de una manera muy concreta y muy eh, diría yo que definida también, ¿no? Como venimos diciendo en términos de lo que venimos encontrando, ¿no? De manera muy catalizada, ¿no? Esta noción de que el, este arte, este tiempo del arte, es un tiempo del arte colectivo también en ese sentido, ¿no? La obra de arte no la produce solo el artista, tampoco la produce solo el medio de comunicación, digamos, ¿no? un poco como pasaba en el arte contemporáneo eh, y tal vez ¿no? en la última etapa del arte postmoderno con la crítica de arte, eh, que bueno, entre artista y crítico mmm, generaban la obra, ¿no? generaban aquel sentido de arte de algo hecho por un artista, eh, eso en, el, en la época contemporánea del crítico pasó al medio, ¿no? al medio de comunicación. Entre el artista y el medio de comunicación generaban lo que podemos entender como sentido de obra, tal vez incluso como la obra, ¿no? el objeto de arte. Eh, luego en esta época no de transhumanidad a la que estamos llegando, pero en este, en este periodo, digamos, previo, que es este, esta época post-humana, ¿no? de, de todo tipo de post, ¿no? de post-verdad, eh, bueno, específicamente desde ahí partimos, ¿no? pero eh, de la post-verdad y, y que en, en el arte ha dado, por ejemplo, las nociones como de post-performance, post-fotografía, eh, post eh, post, eh, todo lo que tenga que ver con pinturas, ¿no? con todo tipo de, de manera de la pintura Que incluso se puede llevar hasta algunos aspectos de la instalación no. Bueno, el post-instalacionismo que ha sido muy fuerte ¿no? en los últimos años El tema de la post-internet, incluso no, el trabajo de post-internet Que venimos viendo también en el arte desde hace un tiempo todo esto en relación a que el artista se movió del centro productor que estaba rodeado por un aura ¿no? de medios y de crítica, de medios de comunicación y de crítica, que terminaba de, entre ambos, ¿no? entre ambas partes, constituir el objeto de arte, constituir la obra de arte, constituir el sentido de un discurso. ¿no? Esto hoy por hoy se movió de esa realidad y eh, se movió hacia un lugar donde el artista está compartiendo, digamos, ¿no? la producción de ese objeto de arte, la producción de ese sentido disciplinal, la producción del arte ¿no? a partir de ello. Eh, con muchos de estos agentes críticos, los medios de comunicación, de difusión, las redes sociales y demás, pero además con las otras personas que ven, que miran, que acceden a, esta, a estas obras, ¿no? a estas primeras definiciones del proceso creativo de un artista. Eh, se accede de distintas maneras claramente, ¿no? Algunos, algunos accesos son presenciales, otros son a través de internet, a través de la pantalla, a través, a través mismamente de las redes, y entre esta primera ¿no? noción que teníamos en el arte contemporáneo de que el objeto de arte se constituía, ya no como había sido en el arte moderno, ¿no? como bien decía Duchamp, eh, no sé si lo recuerdan, ¿no? De lo que hemos venido viendo en el mes Duchamp, en la atmósfera Duchampiana, eh, que Duchamp decía: bueno, la obra yo la propongo, ¿no? La, la, la eh, comienzo, pero la termina el espectador. El espectador es el que le da la forma final, ¿no? Es el espectador el que va a tener una serie de recursos. Eh, dado por mí, artista, ¿no? por Marcel Duchamp, y luego va a terminar de armar la obra. Caso como ya conocemos, no y hemos visto de tantas obras emblemáticas de Marcel Duchamp, eh, el gran vidrio, ¿no? la novia desnudada por sus solteros incluso, con su caja verde de instrucciones todas sueltas, o bueno, mismamente la etandoné, que también lo vimos, pero muchísimos otros procesos como los ready-made, ¿no? las famosas eh, problemáticas y cuestiones que vimos acerca de, por ejemplo, la autoría de él o de quién, de la baronesa, no del mijitorio etcétera, etcétera. Bueno, todo eso, Duchamp decía, ¿no? como una de las máximas también que podemos entender sobre el arte moderno, el arte se constituye de algo que el artista propone y que el el, el público dispone, ¿no? Termina dándole la forma. Eso en la posmodernidad, luego, ¿no? De ese arte moderno de guerras y entre guerras, eh, de guerras y entre guerras mundiales, luego aparece la figura del crítico, ¿no? La figura de la crítica que es eh, quien va a terminar la obra, ¿no? Quien, el artista va a proponer algo y el crítico va a disponer finalmente, de qué se trata eso, ¿no? Esto llega hasta finales de los 80, ¿no? Hasta más o menos la caída del Muro de Berlín, que es donde cambia el paradigma, ¿no? Y también los estereotipos en el arte, en este caso que hasta ese momento había sido postmoderno, y empieza a ser arte contemporáneo. En el arte contemporáneo el crítico ha perdido muchísimo lugar y lo ha ganado los nuevos medios, ¿no? Los medios especializados. Las revistas, los libros, las editoriales, eh, todo tipo ¿no? de pre-internet que empezaban a ser eh, en los años 90 los primeros portales ¿no? de información acerca del arte, etcétera, etcétera, que se fue desarrollando desde el año 89 hasta el año 2007, ¿no? con la aparición ya de las primeras redes sociales a nivel masivo, Facebook e, Insta, e y, y Twitter, perdón, entre esos años, digamos, se fue desarrollando eso, aparece internet, ¿no?, a finales de los años 90, se empieza a usar masivamente a principios de los años 2000, todos empezamos a tener una enorme cantidad, un volumen impresionante, infinito, de informaciones acerca del arte, pero que ya no importa de dónde viene, no importa si viene de los críticos, no importa si viene de alguien que lo vio, no importa si viene de alguien que lo supuso, no importa si viene de alguien incluso que en términos pre lo está inventando, ¿no? Porque esa es ya la época por excelencia de la posverdad, de la fake news y de todo lo demás que trajo esto, ¿no? Entonces el arte entra también en, esa, eh, en ese comportamiento que lo lleva a generarse a partir de esta noción, ¿no? Una noción que empieza a ser ya la noción de spam, que empieza a ser una noción de eh, que el, el, el artista propone, el, el medio difunde y entre todos... Eh, los que van a ver eso, los que van a presenciar eso, los que van a de algún modo ya empezar a ser parte de eso Van a disponer, ¿no? Eh, esta disposición entonces ya empieza a ser no solamente de, por ejemplo, el artista y el público Como en la, en la, en la época moderna, ¿no? del arte moderno, del artista y del crítico como en el arte postmoderno eh, o de, y empieza a ser, digamos, ya, eh, o de, perdón, el artista y, el, y, el, y los medios de comunicación como el arte contemporáneo. Empieza a ser ya arte postcontemporáneo después del 2007, después de la aparición de las redes sociales, Instagram y Twitter, empieza a ser algo colectivo. Entre todos esos agentes, más el público, más los hackers, más los bots, más... Uh, bueno, todo lo que empieza a aparecer en el mundo, ¿no? Que empezamos a compartir de igual medida entre lo que está por fuera de la pantalla y lo que está por dentro de la pantalla. El arte hasta ese momento siempre había tenido supremacía en, en torno a lo que estaba por fuera de la pantalla, ¿no? Arte, obra, objeto de arte, excepto en algunos casos como el arte digital o el videoarte o algún tipo de video performance, algún tipo, ¿no?, de arte que requiriera del medio electrónico visual específicamente, no, vamos a hablar de las artes audiovisuales, excepto estas artes audiovisuales, todo lo demás tenía supremacía por fuera de la pantalla, lo, de, lo que estaba por dentro de la pantalla eran registros ¿no? de eso. no. Ahora esos registros se transforman en objetos de la misma eh, índole, la misma calidad de lo que está por fuera. Vamos avanzando en el tiempo y el arte postcontemporáneo lo ¿no? que nos va eh, generando, ¿no? Mirando toda esta situación con una óptica crítica, con una óptica creativa crítica, crítico-creativa, nos va llevando a pensar, ¿no? En este último tiempo, en donde tenemos un artista, ¿no? Tenemos a los artistas que proponen algo, los medios que lo difunden las personas que lo aprenden y que lo replican, ¿no? Y entre todo esto, una enorme cantidad de anillos concéntricos que van generando eh, muchísimo movimiento algorítmico, ¿no? Muchísimo movimiento algorítmico. Entonces tenemos una obra por excelencia, ¿no? En términos de arte postcontemporáneo, como es aquel plátano, aquella banana, pegada con una cinta de Mauricio Cattelan, que el objeto en sí no tiene ninguna importancia eh, como objeto de arte, sino que la importancia está en la réplica interminable, infinita, que se hizo de esa eh, imagen, ¿no? De una imagen que se replicó de todas las formas posibles, en todas las escalas posibles, a partir de todos los medios, eh, y de todos los lenguajes y definiciones, digamos, posibles, etcétera, ¿no? O sea, un, una imagen que se transformó en el paradigma del arte postcontemporáneo en tanto metodología, ¿no? Una metodología, ahí la tenemos, ¿no? O sea, esta eh, imagen, ¿no? Que es una imagen, pero es básicamente la, la extrema, infinita reproducción de una imagen, ¿no? De hecho, eh, por momentos, ¿no? A veces yo pienso, ¿existió realmente esta, esta obra? no? ¿Es, ¿Realmente esto estuvo pegado a una pared? Bueno, tengo este, un amigo que estuvo en, en... un amigo nuestro muy querido que siempre nos sigue, que es Javier Belomo, que estuvo justo en esa, en esa eh, Art Basel, ¿no? Una feria de arte que se hizo en Miami donde se presentó esta obra y que él la vio y que me cuenta, ¿no? Cómo la vio, cuándo la vio, que la vio apenas abrió y que nadie le daba realmente la más mínima importancia hasta que alguien empezó a replicarla, ¿no? Cuando esto se empieza a replicar se hace masivo, ¿no? Se genera de alguna manera un tipo de spam, ¿no? Una información que se viraliza, y en esa viralización es donde tiene sentido como objeto de arte, como discurso de arte, y como arte, finalmente, ¿no? Entonces, esto es lo que eh, más o menos, ¿no? Me puse un poco teórico, pero me parece que hacía falta como, como darle un marco, ¿no? No sé si, si me fui demasiado, Carlos, ¿qué decís? No, no, no, me encanta hacer la revisión histórica porque me parece que también va, va dejando asentado un poco la, los, la, los comportamientos y las maneras en que los artistas también fueron, eh, bueno, que todos vamos mutando y entendiendo ciertas cosas de la vida, como por ejemplo esta parte más tecnológica y todo lo que tiene que ver con la cultura de las redes y, y la virtualidad, que por ahí no terminamos de, de apropiar los artistas, y que puede ser un, un gran lenguaje, y una, una manera de, de hacer arte y de estar. Pensaba, por ejemplo, que una de las, una de las cosas eh, más importantes para la viralización es esta noción de Ito Steyer de la imagen pobre. Una imagen pixelada, de baja resolución, eh, que tiene que ser muy liviana para poder viajar rápido y, y esparcirse, o esta, esta noción de los de los memes que los tenés que hacer en un segundo, en el acontecimiento en el que está sucediendo, para que pueda tener impacto en ese momento, y que pueda viralizarse rápido, bueno. Esa, por ejemplo, condición para los artistas es bastante complejo, porque implica un montón de cosas, es dejar el, el, la, la técnica, el perfeccionismo, eh, varias cuestiones que por ahí desaparecen, desafían o que te o que te predisponen o te posicionen desde otro desde otro lugar otra circunstancia por ejemplo como varias otras condiciones que hay que tener para poder pensar en un arte spam mira justo ahí justo nos aparece <risas> un spam no Yo y mira justo que... buscando buscando mientras hablabas eh, encontré esto dice Spam Arts, lanza la plataforma Spam Arts de Arte y Cultura Celular. Eh, Spam Arts busca promover y generar el uso de los dispositivos móviles como espacio creativo, entender y promover los celulares como herramientas artísticas y, y como espacio donde reconfigurar narrativas, lenguajes y obras. Dice, SpamArts recibirá propuestas y proyectos del celular, sea la herramienta para crear y convocar artistas instituciones colectivos y todos aquellos que busquen crear arte celular y se animan a contar sus proyectos. Lo quería compartir porque también pensaba que una de las condiciones para el spam también tiene que ver con aceptar una colectividad de la obra. Y, y todo lo que eso implica, y esta, esta disposición de, de hablar, contar... Eh, mostrar los procesos, eh, transparentar un montón de otras cuestiones que, bueno, que, que por ahí no son de las, de las maneras o características de otras, de otras épocas y de otras maneras de hacer arte. Sí, entender ¿no? cómo a esto que estás indicando ¿no? se enfrenta el mercado, se enfrenta el mercado del arte y se enfrenta también las instituciones más canónicas, ¿no? Que vienen en, en, en, en sí, digamos, de una base académica como son, eh, por ejemplo, para el, el hecho de la exposición, los museos, incluso las galerías, las ferias de arte, las bienales, las documentas, etcétera, ¿no? Aquí hay algo que ha sucedido y es que esto ha radicalizado el proceso, ¿no? O sea, realmente el, esto, bueno, que podemos entender dentro de este mundo del arte postcontemporáneo eh, se ha desarrollado ¿no? en aproximadamente unos 25 años ya, hacia un lugar en el que lo colectivo... Eh, a partir ¿no? de esa colectividad que también veníamos analizando, ¿no? que es una nueva colectividad, que ya no es la colectividad de un grupo de personas reunidas en un círculo, ¿no? en un espacio este, cerrado, sino que es esta nueva colectividad de todos estar conectados a una plataforma virtual donde estamos siendo parte ¿no? de algo común, pero cada uno en su casa, cada uno detrás de su eh, móvil o de su ordenador, digamos, ¿no? Eh, esto ha generado que el mercado mmm, se haya visto muy, muy choqueado, digamos, ¿no? O sea, el primer gran shock que tuvo el mercado en torno a esto, y también vale decirlo, fue... Eh, en los inicios del arte digital, ¿no? El arte digital relacionado a las computadoras, relacionados a la primera internet que se dio a mediados de los años 90, ¿no? Y que siguió evolucionando aproximadamente hasta mediados de los primeros 2000 hasta el 2005 aproximadamente, ¿no? Un arte que buscaba justamente generar una apertura extrema de todo lo que hasta ese momento había estado restringido a ciertas elites, ¿no? De disciplinales, a los museos, a las galerías, a las colecciones, a los archivos, etcétera, etcétera, ¿no? El arte digital lo que buscó, pensándolo ¿no? en términos de el arte digital de los 90 hasta mediados de los años 2000, de los primeros, de la primera década, lo que buscó fue radicalizar esa posibilidad y a partir de ello generar estímulos, ¿no?, eh, electrónicos, visuales, eh, de pantalla, de pantalla con sonido, ¿no?, eh, que mmm, todavía eh, hago esta aclaración, porque todavía no con otros dispositivos, como podríamos hoy imaginar, cierto tipo de evolución del arte digital que bueno, trabaja ya, no sé, con, con distintos tipos de gafas, ¿no? Para de, de realidad expandida o con hologramas o etcétera. No, bueno, no, todavía eso no. En aquella primera etapa, ¿no?, de ese arte digital era simplemente eh, pantalla, ¿no?, con eh, audio y video, audio e imagen, audio y algo que pasaba ahí, ¿no? Este primer arte digital lo que busca entonces es expandir esto y genera un muy fuerte cimbrón en el mercado del arte. Primero que nada porque no necesita de intermediarios, ¿no? O sea, es un arte que eh, se genera a través de la propia eh, autogestión de, eh, del medio, digamos, en aquel momento, ¿no? Internet, la primera internet, y eh, de un lenguaje, un lenguaje de eh, generar eh, arte, ¿no? Generar objetos, generar estética a través de la pantalla, digamos, ¿no? A través de algo que se veía en una pantalla, ¿no? Que no necesariamente siempre eran solo imágenes. Eh, el arte digital de los primeros años eh, de aquella primera década, ¿no? Del 95 al 2005 es un arte digital muchísimas veces interactivo, ¿no? y bastante eh, crítico del propio medio, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, me recuerdo, ¿no? Algunas obras que son paradigmáticas en las que uno, por ejemplo, entraba y, eh, eh, a una pantalla, ¿no? De un artista y este artista hacía una captura de tu pantalla y la, empe y la empezaba a transformar y, y, y vos perdías los controles, ¿no? Entonces, por ejemplo si fuera esta pantalla que estamos viendo en este momento, nosotros empezaríamos a caernos, ¿no? Las letras se, des se desintegraban, eh, el ratón se movía por cualquier lado, eh, se apagaba la pantalla y se volvía a prender, cambiaban los colores. Uno tenía un estímulo, ¿no? De descontrol en torno a lo que uno hacía con la máquina y a una máquina que tomaba el control por sí misma, ¿no? Ese fue una, un modo del arte digital que a mí me gustó mucho, ¿no? Que siempre pienso, wow, qué, qué cosas que se hacían, ¿no? Tan interesantes en aquel momento y que estaban ligadas a algo que quisiera que vayamos ahí, ¿no? Y que hagamos el foco, que es en la programación, ¿no? Los artistas empezaban a ser esos programadores que hoy vamos a empezar a trabajar, ¿no? También seguramente en este tiempo, ¿no? De Spam Warhol, en relación a esto que venimos hablando de el artista que obraba, el artista que operaba, el artista que formulaba, y hoy el artista que, eh, que, que, que genera esto, ¿no? que um, genera programación, digamos, que programa. ¿no? La programación es una, eh, un estadio, digamos, e extremadamente complejo, sabemos que, programa, que programar significa infinitas cantidades de cosas en el español y diría yo que en la mayoría de los idiomas, ¿no? Tienen muchas connotaciones. Este primer arte digital programaba todo esto, ¿no? Eran, eran programaciones para que sucedieran cosas. A esto, y vuelvo al punto de donde partí, eh, para, esta, para esto que estoy comentando, el mercado lo vio muy amenazante, ¿no? O sea, eh, teníamos los estímulos en nuestra computadora, teníamos a los grandes artistas que para verlos había, como hoy por hoy, no había que viajar a una Bienal de Venecia o a un museo de arte moderno de Nueva York o a donde sea, no para ver sus exposiciones. De repente los teníamos trabajando en, en, en algo muy complejo y de una calidad muy real para la pantalla para el internet de ese momento, y lo teníamos a nuestro alcance, nuestra computadora, en aquel momento todavía no móviles, ¿no? todavía no teléfonos, pero sí nuestras computadoras, ¿no? Entonces el, el mercado se vio muy asustado con esto, ¿no? O sea, tuvo que establecer una estrategia que no, no fue tan rápida para poder encontrarle la vuelta a esto, ¿no? Se discutió mucho sobre autoría, sobre, por ejemplo, ¿no? o sea, una de las primeras cuestiones que generó el arte digital y en este sentido esos primeros modos de spam eh, disciplinal, ¿no? spam en el arte, fue la pérdida de autoría por una autoría colectiva, por una aut autoría que en entendemos desde ahí como Creative Commons, ¿no? o sea, o de creación común algo que eh, parte de alguien que crea algo y luego otra persona va a referir, va a decir, yo voy a trabajar con el trabajo que tal empezó a crear, lo voy a modificar y lo voy a publicar como Creative Commons para que otro lo tome, lo vuelva a modificar, me nombre a mí, nombre al primero que lo hizo, ¿no? Y en una cadena, especie de blockchain, ¿no? Se genera esto que se entiende como obra de Creative Commons, ¿no? De, crea de creación común. Es una obra que sí tiene eh, eh, autores, pero ya no como autores, sino como programadores y remixadores, ¿no? Como DJs. Entonces, en ese sentido, el, el mercado se vio muy afectado porque entendió que no había modo de limitar esto. Se pusieron todo tipo de restricciones, por ejemplo, las galerías restringieron a sus artistas a no generar este tipo de cosas porque perdían eh, valor las obras de autor únicas, irrepetibles, originales y tanto más, ¿no? porque todo esto es absolutamente copiable, reproducible hasta el infinito, digamos, ¿no? Y es todo igual, no es que hay algo que es en un principio de una calidad y el resto pierde calidad, digamos, ¿no? Todo da igual, todo es la misma idea llevada a los distintos formatos, distintos modos de esa idea como obra y sobre todo como objeto de arte. Un objeto de arte virtual digital, spam, blockchain, ¿no? Entonces, allí arranca toda esta cuestión con el mercado. El mercado empieza a buscar todo tipo de formas para limitar este crecimiento y esta revolución. El arte digital es un arte absolutamente revolucionario, ¿no? Ha generado una revolución que hasta hoy seguimos tratando de... Eh, de de alguna manera contener y de alguna manera eh, encarrilar hacia algún lugar, ¿no? Caso hoy por hoy, los, eh, los Nifty, ¿no? El, el proyecto de NFTs, ¿no? Que son, ni más ni menos, ¿no? En una atmósfera absolutamente jauntológica, absolutamente fantasmagórica, la nueva versión de aquellas primeras... Nociones digitales controladas por el mercado, ¿no? Es lo mismo, exactamente igual, yo diría que hasta idéntico, ¿no? En, en muchísimos aspectos, ¿no? Dado claramente como nuevo, esto parecería que recién, que, que, que el NFT inventó la pólvora, ¿no? Bueno, pues definitivamente no, ¿no? No, no solamente que además no le inventó o la reprodujo en una segunda vuelta, sino que desde el año 95 hasta hoy, 2022, hay muchas apariciones ontológicas de ese arte eh, que, se, que se empezó a hacer de manera digital y se definió como tal, ¿no? Muchos teóricos, además, mucha crítica, mucha um, historia ya escrita, museos, ¿no? Tenemos museos del arte digital, tenemos museos de, de, de memes, tenemos museos de, de, de muchísimas cosas, ¿no? En ese sentido, o si sea, está absolutamente regulado, ¿no? Está edado, ¿no? Colecciones. Bueno, colecciones como de, no sé, del Museo Guggenheim, o de eh, Pompidou, o de la Tate de Londres, o del Museo de Tokio, o de, bueno, etcétera, ¿no? Grandes museos, el Museo mismo del Prado, el, el Reina Sofía. Aquí también tenemos en, el, en Argentina, en el, en el Museo Malva, ¿no? Colecciones de arte digital, colecciones de arte dado de este modo, ¿no? Que no solamente, bueno, coleccionan la pieza, sino que además eso es otro tema, ¿no? Que, también es interesante de tocar, se coleccionan los aparatos, ¿no? Hay que, hay que no solamente guardar la pieza, sino hay que guardar cómo se reproducía, porque como va cambiando tanto la tecnología, se guarda, ¿no? Este, no sé, una, una obra que era para una Atari, una pequeña consola, ¿no? Como precomputadora, digamos pues no se guarda la Atari una televisión de los años 80, de los años 90, y, y, y, y, y, y la obra luego, ¿no? Es todo ese parafernalia técnica, ¿no? Así con los años... Esto que digo de la Atari, por ejemplo, son, son las previas, ¿no? Hubo un arte previo en, en el final de, de la época de la, de la posmodernidad de del cual Warhol fue un uno de los primeros artistas que experimentó con eso, que fue con las primeras computadoras, ¿no? Con las primeras computadoras en ese momento, eh, bueno, Microsoft y Apple, ¿no? Eh, vuelvo al tema del mercado, y ya, ya sé que lo estoy haciendo muy largo, pero me parece que es interesante. El mercado entiende entonces todo esto como un spam imposible de manejar, y entonces, como bien sabemos, ¿no?, el mercado lo mejor que hace, y, y, y es en una época neoliberal, ¿no?, de apertura absoluta al libre mercado, ¿no?, a la idea del libre mercado, bueno, lo que hace es, si no puedo vencerlo, me uno a él, y empieza a reproducir de manera extrema toda esta, esta gestión, ¿no?, toda esta, nueva revolución, la, re, la reproduce de una manera tan extrema que mata al arte digital, ¿no? O sea, el arte digital de algún modo, ¿no? Que hoy hablamos de, de, por ejemplo, de post-digital art, ¿no? Del arte post-digital muere porque el mercado al no poder controlar no todo esto que iba en contra lo reproduce a tal extremo, genera una hiperproducción de lo mismo, ¿no? Que le era... En contra, genera una hiperproducción de lo mismo Y entonces lo que eh, logra es, por lógica matemática, anularlo, digamos no, Lo bloquea, lo deja en cero, queda en un punto nulo Ese punto nulo es un poco en el que estamos no, Es un poco en el que venimos de hace más o menos cinco años andando Y que se ha abierto a esta posibilidad que entendemos como el arte postcontemporáneo que viene de todo esto, ¿no? Y que tiene que ver con esta primera idea que contaba, que es la que trabajamos con el proyecto doméstico, ¿no? De Carlota Raime de Candelaria Aguado, que fue la reproducción infinita de algo que un artista produce y que se define como objeto en esa reproducción sin eh, control, digamos, ¿no? Y que es una reproducción de pares, es una construcción, es una deconstrucción y es una percepción absolutamente colectiva en términos de esta nueva idea de colectividad que nos trae este tiempo, ¿no? Los finales de eh, eh, los años 2010 y principios de los años 2020, ¿no? Entonces... Estamos en esto, ¿no? Esto es para el arte una especie de trayecto, podríamos hablar horas sobre esto, es hiperinteresante, hay muchísimo, ayer estuve recordando, ¿no? Viendo material, preparándome para hoy. Es infinito, la verdad, es infinito, porque este tema en el arte es el gran tema que hemos atravesado en el último tiempo, y del cual Warhol fue otra vez ¿no? como venimos viendo, un enorme precursor, ¿no? un enorme precursor, porque fue también uno de los primeros artistas que logró sacar cierto tipo de objetos de los ámbitos de mercado establecido y, y moverlos, ¿no? circularlos de manera eh, no, necesariamente, eh, no necesariamente deseada por otros en la, en la mente de esos otros, ¿no? Como por ejemplo sus películas, ¿no? O sea, sabemos esto, este Boca en Boca, ¿no? Que generaba una película como Empire, como Sleep, ¿no? Todo esto, ¿no? Su trabajo con la revista Interview, lo que hacía en la revista Interview como medio de difusión también, ¿no? A modo de... Cosas que llegaban de una manera subliminal sin que la persona necesariamente la quisiera, ¿no? Eh, otra época, ¿no? Muy fuerte para esto que fueron los años 60 y los años 70. Ay, recordemos, ¿no? Ejemplos sí. concretos que muchos conocemos y si no les, les se los cuento, ¿no? Que es el de propagandas de Coca-Cola que estaban metidas de manera subliminal en fragmentos de menos de, de la mitad de un segundo entre los, los cuadros de las películas, ¿no?, que se veían en el cine. Entonces, cuando uno quería, eh, o sea, uno iba a ver una película, no sé, cualquiera, ¿no?, la que se puedan imaginar, una de terror de Hitchcock, supongamos, ¿no?, y salía con un tremendo, pero tremendo deseo de tomarse una gigantesca Coca-Cola helada. Y no lo entendíamos, ¿no? No, no, no se entendía por qué. Y bueno, porque en el, en el medio ¿no? de la película, en distintos momentos, de, en, en, en fotogramas de medio segundo, aparecían imágenes ¿no? eh, de Coca-Cola, de... Coca-Cola fresca, de Coca-Cola en un vaso cayendo, eh, en un vaso con hielo, etcétera, ¿no? La típica cosa que nos genera ese deseo de tomar una Coca-Cola, pero no eran perceptibles a la conciencia, o sea, eran perceptibles inconscientemente, entonces cuando uno terminaba de ver la película tenía unas tremendas ganas de tomar Coca-Cola, ¿no? Bueno, eso se, se llevó a muchísimos aspectos, ¿no? a muchísimos experimentos que hasta hoy, ¿no? Los podemos referir a los algoritmos, ¿no? O sea, esto es de algún modo también la base del algoritmo, en términos de prosumisión, ¿no? Bueno, muy complejo. Vamos a ver cómo nos vamos meten, metiendo, ¿no? Sobre el arte. Pero me parece también muy interesante en torno a lo que hemos venido viendo de nuestra eh, residencia ¿no? De nuestro host de NET En atmósfera Guarjoliana en atmósfera ¿no? Este último host de NET Donde hemos También arribado A la idea de que el artista Hoy es un programador ¿no? Y que esa programación Está en relación Con todo esto ¿no? o Se está en relación con esta noción Muy clara Yo diría que tal vez la más englobante, ¿no? Está mal dicho, pero discúlpenme, englobante de todas, ¿no? La más conjuntiva de todas, que es el spam. Eh, Carlos, hable mucho. No, no, no, no hace falta. Eh, siempre digo que estos momentos y estas introducciones hace falta entrar como una especie de revisión y de historia y que bueno, que a mí me hace entrar un poco también en, eh, para entender un, dónde estamos parados, qué es lo que estamos hablando, porque por lo general uno naturaliza mucho algunos con conceptos y, y, y se olvida del origen de las, de las, bueno, evolutivo, de lo que ha sido toda esta, esta historia del arte digital y todo lo que hoy tenemos como también, como discusiones, plataformas, posibilidades de crecimiento, etc Así que, bueno, y algunas palabras que tomaba y que venía pensando esto de lo subliminal, eh, la reproducción infinita de pares, eh, las creaciones comunes, eh, la noción del programador, la plataforma virtual, bueno, creo que son todas eh, nociones que, que bueno, que todavía están en pleno desarrollo eh, y posibilidades para los artistas, y que por eso también eh, intuíamos que atravesar estas atmósferas a partir de esta noción de spam nos iba a acercar y nos iba a dar la posibilidad también de entender eh, bueno, las potencialidades que, puede, que podríamos estar trabajando desde la escuela y qué es lo que nos interesa seguir eh, creando y construyendo como artistas. Sí, y me parece muy bueno ¿no? a esto justamente ir... Eh, analizándolo junto con, por ejemplo, esto que eh, compartías, ¿no? Esta, esta nota respecto al spam art, ¿no? Que son, creo yo, los aspectos juntos con, por ejemplo, el Nifty, ¿no? Eh, o sea, el, el arte, el criptoarte, ¿no? Eh, son los aspectos regulatorios que hoy nos están eh, imponiendo desde el mercado a nivel profesional, académico, disciplinal, digamos, ¿no? Para esto que decíamos, eh, como artista profesional de mercado. Bueno, ¿qué, ¿qué pasa con un artista profesional de mercado que hoy trabaja dentro de esta enorme, enorme complejidad volumétrica, ¿no? Que es eh, el conjunto que podemos llamar spam, ¿no? Conjunto de infinita cantidad de cosas que... En relación, todas con todas, ¿no? Definen el spam, ¿no? Una especie de sistema. El spam es como una especie de sistema solar, ¿no? Es, es, es algo que eh, no se puede por, por una sola cosa eh, definir, pero también cada cosa en sí es la porción de la torta, ¿no? O sea, también nos permite definir, un poco como aquello que hablábamos. En algún momento también en torno al fragmento mínimo resuelto, ¿no? Bueno, es que tal vez el spam también en algún punto es eso, ¿no? Porque es en sí mismo algo, aunque no sea eh, solamente eso en su potencial, ¿no? Porque en su potencial eso que en sí mismo es, está en función de un, de un posible desarrollo según una enorme colectividad de asuntos. De posibilidades colectivas Aquello del creative commons De la creación común Que hoy de algún modo incluso ha pasado Un poco de moda, ¿no? O sea, no se habla Ya de esto, pero fueron Grandes discusiones, enormes discusiones En torno a todas estas cuestiones ¿Qué sucede? Que bueno, el arte En términos de mercado Al haber reproducido esta posibilidad De creative commons al infinito Y al extremo, ¿no? Como manera De bloquear una estrategia muy revolucionaria, bueno, lo terminó eh, limitando solamente ya hoy por hoy a una especie de eh, anécdota histórica acerca de los derechos de autor en las redes sociales, en internet, en etcétera, ¿no? no incluso las, las mensajerías eh, digitales y demás. Ahora, es importante ver entonces cómo... Después de eso, después de que el arte de mercado volvió a tomar el control sobre el, el, el arte que se hace de manera abierta, digital, virtual y tanto más, ¿no? que no, vuelvo a decir, ¿no? que no necesariamente es un arte hecho para la pantalla, porque el arte ya no es arte digital, estamos hablando del arte post -contemporáneo. es un arte que puede estar hecho para colgarlo en una pared pero que se transforme en objeto de arte en la medida en que alguien viene, algunos vienen, le sacan fotos, lo filman y lo cuelgan ¿no? a ese registro en las redes sociales. Esto, este mecanismo, esta dinámica es con la que nos enfrentamos hoy. Y es a esta dinámica a la que el stamp art, el, eh, el cripto arte, ¿no? están intentando otra vez si se quiere reprimir en su enorme voluntad y posibilidades no en su enorme eh, capital posible como bueno en este momento que no me sale la palabra no en su enorme este bueno no la posibilidad de ser no entonces nos estamos hoy dando también cuenta de cuánto que esto nos ha eh, revolucionado la idea del artista como autor, por ejemplo. ¿no? Una idea que ya venía revolucionada y que Warhol especialmente es el primero que va a destronar. ¿no? Creo que mm, Marcel Duchamp fue el primero que la hizo, la hizo temblar. ¿no? Un, un trono, que hizo temblar, que hizo fuertemente temblar, que tal vez, ¿no?, como el migitorio lo dio vuelta, ¿no?, un trono que lo dio vuelta. Pero eh, es Warhol el que viene y termina con todo esto definitivamente, ¿no?, porque como vimos, es en Warhol, en la gran inmensa mayoría de su trabajo, muy difícil entender a modo eh, clásico o incluso moderno la autoría. ¿No? Es muy difícil entender que es Warhol el autor eh, Incluso si está firmado por la mano de Warhol ¿no? Porque la mano de Warhol era, en muchos casos, la mano de un doble de Warhol ¿no? sí. O sea, vimos que Warhol fue hasta el extremo de todo esto ¿no? De aparecerse y desaparecerse y transversalizar esas apariciones, desapariciones De todas las maneras que nos hemos podido... Este, ir enterando en este, en este mes Warhol, ¿no? Entonces, es Warhol el que empieza también con esa creación común, en tensión todavía, ¿no? Con una autoría que necesita el mercado, que necesitaba el mercado para vender, para hacer negocios, para generar todo tipo de transacciones y también eh, todo tipo de, de estrategias corporativas, ¿no? Esto que vimos, artistas con galeristas, con críticos, con museos, con bienales, ¿no? Una estrategia corporativa de negocios, ¿no? eh, El arte digital rompe con eso, el arte eh, que llega a nuestro tiempo, ¿no? A partir de, de la creación común del Creative Commons, rompe con eso, y eh, el arte que hoy tenemos, ¿no? En torno a... Eh, el spam art o eh, entre tantos más, ¿no? Hay muchísimos más, estamos nombrando esto porque, bueno, apareció esto que leíste del spam art que me parece buenísimo y, por ejemplo, ¿no? Algo que es mucho también muy conocido que es el arte ¿no? Entre tantos más, ¿no? Bueno, todo esto está tratando de restablecer otra vez esos valores de mercado en términos de ciertas autorías, ¿no? También las bienales de arte digital, también las subastas de, de arte digital, también los eh, distintos tipos ¿no? de, de autorías digitales. Que bueno, la, la mayor, eh, digamos, la, la mayor, la más desarrollada, por supuesto, es la de criptoarte, pero hay muchos tipos de autorías digitales, ¿no? Eh, Muchas cosas que además eh, aparecieron también en la época moderna como un embrión que se fue desarrollando, pero que tuvo mucho, se generaron ahí muchas, muchos controles, ¿no? Que bueno, fue por ejemplo el de la fotografía, ¿no? O sea, de la reproducción infinita de algo, en donde la autoría se, se, se sale de esa aura, ¿no? De la aura benjaminiana. De ser el objeto único ¿no? Bueno, la fotografía lo que hizo Fue venir a, a quebrar eso no O sea, es eh, en, en, en los 1800 Digamos, ni siquiera es Todavía 1900 ¿no? La fotografía, el cine Vinieron a quebrar todo eso Eso se siguió quebrando y llega hasta hoy Quebrado ¿no? eh, Como todo lo post Contemporáneo Como todo lo post-humano A modo de fake news a partir de la idea jauntológica de lo nuevo, ¿no? Warhol trabajó con todo esto, ¿no? Porque Warhol también, por ejemplo, trabajó la noción de la fotografía a partir de la idea de mercado con la fotografía única, que era la fotografía instantánea, la fotografía Polaroid, ¿no? Es una fotografía que no tiene negativo, y que no se puede reproducir. O sea, es fotografía, pero el objeto final es un objeto único, ¿no? No es reproducible. Ahora, ¿qué pasa cuando a una fotografía Polaroid se le hace infinita cantidad de fotografías Polaroid, ¿no? Bueno, es que eh, no hay nada que no sea reproductible, ¿no? Warhol trabajó con todos esos bordes para generar distintos tipos de, de nociones de, de, de negociación, digamos, con los mercados de su tiempo, de sus tiempos, pero también fue generando ¿no? estos, eh, estos puntos dentro del gran e inmensísimo, diría yo, ¿no? sistema de conjunto del spam. ¿no? Warhol también trabaja el spam a partir de, eh, y de un modo también, ¿no? que hoy en, en, encontramos para el arte eh, postcontemporáneo, una calidad jauntológico, ¿no? Porque Warhol lo hizo a través de la duplicación, la replicación, por ejemplo, de lo que era la factory, ¿no? O sea, la factory eh, se duplicó, se replicó infinitamente en, en todo tipo de medios y en todo tipo de, de, de boca en boca, de fotografías y de todo lo que se producía ahí por la gente que iba ahí. También lo hizo a partir de sus películas, ¿no? La noción misma de que, bueno, sus películas se filmaban, luego se copiaban, porque por lo general la, la, cuando funcionaba algo, ¿no? Cuando era bueno algo, se copiaba porque la, la, la, la película original se había hecho siempre en alguna cinta de mala calidad, o con algún elemento, ¿no? algún instrumento de, de, que no era lo óptimo, digamos. Entonces, a eso se lo reproducía de manera óptima y a eso se lo empezaba a reproducir. Por lo tanto, la propia copia, ¿no? Era ya su propia spam, digamos, ¿no? ¿Por qué en ese sentido spam? Porque era algo que empezaba a reproducirse sin la noción real de que esto era una reproducción, sino era algo inconsciente sobre la propia idea de reproducción, ¿no? Una esencia filosófica del spam, que tal vez no es la noción que tenemos común del spam, ¿no? Pero sí que nos llega algo que creemos como original que no lo es, por ejemplo, ¿no? O sea, vemos una película que creemos que es la película que se filmó, pero no es la película que se filmó, es la reproducción de la película que se filmó y se editó, y que nos la están vendiendo como que es la original. Es el Warhol que iba a dar las conferencias acerca de sus películas, y que era un doble, era un actor, ¿no? O sea, no, no, hay, no, hay, no hay versión en, en términos eh, filosóficos de spam, ¿no? En términos también, o en, en una concepción volumétrica de todo esto, más que esto que hacía Warhol, ¿no? Tal cual. Pensaba que, que, bueno, que nosotros somos unos grandes eh, optimistas, o nos encanta todo esto que es, gira en torno a la spam, por esta noción de la posibilidad de la creación colectiva del nosotros que venimos trabajando y que pensando en la escuela, y que bueno, que una de las grandes debilidades que tenemos, o de las limitaciones que tenemos, tienen que ver en torno a esto, de los mercados que venís mencionando, que tienen que ver cómo, cómo lo, lo común puede generar economía. Porque en realidad el, el gran tema de los mercados es que es la única manera que, o por lo menos se cree, o se viene trabajando, que la humanidad entiende que se genera economía, con el original, con eh, lo exclusivo, eh, con lo, lo que, bueno, eh, qué sé yo, pensaba en las figuritas estas del mundial, bueno, el Messi que sale como mil pesos, <ríe> Piensen en esas cosas que todavía siguen siendo parte de nuestra manera de generar economía como humanidad. Entonces, ¿qué pensaba también? El gran desafío que vamos a tener también para que todas estas cuestiones eh, se puedan trabajar de una colectividad en real, tan vinculadas a esta noción de la práctica humana, que sería el gran tema de la economía humana, que es nuestra manera de sobrevivir también eh, en la Tierra, o lo que hemos generado como supervivencia, ¿no? A mí me parece interesante ¿no? pensar cómo Warhol trabajó la última etapa de su, de su carrera en torno a la financiación de sus proyectos, ¿no? Esto mismo que estás diciendo vos, y en torno específicamente a una noción de spam, ¿no? Una noción, además, diría yo, que bastante eh, post-contemporánea, si se quiere, que era esta de generar los retratos a pedido, ¿no? O sea, generar una especie de... Up, digamos de ventana emergente que eran esos retratos no eh, era esto de que eh, él decía bueno yo quiero filmar una película para esa película no tengo financiamiento ni lo voy a obtener de manera directa o sea alguien que venga y patrocine la, la, lo, los costos de esta película de la producción no entonces voy a generar transversalmente un negocio que está en relación con esa película, porque voy a ir a conversar con un montón de personas influyentes acerca de esa película, sabiendo que me van a decir que no, que no quieren financiarme la película, pero le, mientras que estoy hablando con ellos, les voy a ofrecer y les voy a vender un retrato que va a terminar financiando la película. ¿no? Entonces me voy a reunir con la gente importante, con la alta sociedad, eh, que además tenía, ¿no? la capacidad económica, porque además había como una especie de moda también, ¿no?, de los, del financiamiento. Seguramente que por algún tipo de, seguramente que así era, ¿no?, a, afirmo, ¿no?, eh, por algún tipo de, eh, de desgrabación de impuestos, ¿no? Entonces, Warhol que dice, bueno, sé que no me van a, ¿no? No me van a este, financiar la película pero sí que quieren un retrato de Andy Warhol, ¿no? Voy a, voy a convencerlos de que hagan un retrato y con ese dinero voy a financiar la, la película. Entonces cuando su, su asistente, digamos, ¿no? Y con, con quien filmaba las películas, ¿no? Su su equiper en esta, en esta empresa, digamos, ¿no? De este estudio Andy Warhol, eh, conversan esto, ¿no? Esta persona le dice, bueno, mira, yo conozco a esta alta sociedad neoyorquina, vamos a empezar a estar en dos, tres cenas por semana para hacer esto, ¿no? Y Warhol empieza a, a transversalizar, ¿no? Una, una, una producción, ¿no? Que dura poco tiempo, pero que después la producción de cine se transforma en producción de televisión y lo sigue manteniendo con los mismos recursos, digamos, ¿no? Estos recursos además luego se hacen, se internacionalizan en el método y en el sistema, porque Warhol empieza a hacer eh, retratos para una infinita cantidad de personas que estaban que vivían por fuera de Nueva York, ¿no? Incluso, bueno, aquí en, en, en Argentina, ¿no? Que hay eh, un retrato hecho para Malita Fortabar, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, los, los grandes mmm, poderosos, ¿no? Las grandes personas que podían aportar al arte, porque por supuesto para ellos les significaba algún tipo de negocio, o en algunos casos seguramente que no, tal vez solamente no por el gusto, eh, o, por, o por un placer de tener un, un retrato de Andy Warhol, ¿no? Que se pusieron de moda y que toda persona, ¿no? Que se consideraba de esa alta sociedad progresista del arte en ese momento contemporáneo, ¿no? Que era el arte postmoderno, eh, Contemporáneo a su época, bueno querían tener un retrato de Andy Warhol. Era algo muy bueno, digamos, no era algo muy bueno a nivel de cierto tipo de imagen, no. Eh, como querían tener también una chaqueta Ralph Lauren o un, este, eh, no sé, algo, cosas como estas, no, o objetos de lujo. Estos objetos de lujo incluían un retrato de Andy Warhol. Entonces Warhol hizo este, este juego, no, que también es una creación común, no, porque hay un Creative Commons para todo un proceso de, de definición del objeto de arte, porque ¿cuál es el objeto de arte de esta estrategia de negocios? ¿Es la pintura, retrato, digamos, la serigrafía pintada, retrato? ¿Es la película? ¿Es el, el, el movimiento, digamos, eh, a nivel eh, territorial, ¿no? De, toda, de, de este territorio donde se manejó para lograr esto, etcétera. O es todo esto, es todo esto. ¿no? La obra, el objeto de arte, es todo esto. ¿no? Entonces, esto es lo que hoy está pasando con el arte postcontemporáneo, ¿no? Donde ya no es una sola cosa, es todo, y donde el artista se mueve al lugar de productor, ¿no? Eh, Este, este productor que era Warhol y que hoy podemos entender como programador, ¿no? Que Warhol también lo fue, ¿no? Porque evidentemente cuando vemos todo esto decimos, claro, es que era, era eso, ¿no? Era un obrador, un artista, ¿no? Que obraba como tal, era un artista que operaba con las reglas del mercado, era un artista que... Generaba ¿no? este tipo de formulaciones complejísimas Y que las definía ¿no? como operador, como programador digamos Acá no, no estoy tratando de usar como sinónimo Sino que digo como, como una complejidad entre operador y programador ¿no? Entonces, claramente ¿no? esto es lo que nos pasa ahora con un montón de cosas ¿no? Porque vemos, por ejemplo Volvamos, ¿no?, al caso, incluso lo pasemos como, como una especie de paralelo con lo que pasaba con Warhol. Hoy tenemos, eh, por ejemplo, plataformas como HD Full TV, ¿no?, que son plataformas para ver películas y series, eh, son infinitas y de las más importantes, ¿no?, la gran mayoría están, ¿no?, en esta plataforma que es absolutamente gratuita. Ahora, eh, cada vez que iniciamos ¿no? la, el visionado de un capítulo de una serie, tenemos por lo menos 10 aperturas de ventanas emergentes que están sosteniendo financieramente, están financiando la, la posibilidad de que HD Full TV exista y además de que HD Full TV pueda pagar. Eh, derechos para pasar gratuitamente allí las películas ¿no? Entonces son modos ¿no? Esto del pop-up por ejemplo ¿no? este, este, Esta idea de la ventana emergente También de financiamiento a partir de la noción de spam Que también viene siendo desarrollada desde la postmodernidad ¿no? Desde los primeros años en negociación ...de el arte con los negocios y el mundo, el mercado del arte. Me gustaría leer, a ver si, no sé si voy muy largo, tenés, eh, querés decir algo perdón. No, no, yo estoy totalmente, voy escribiendo, anotando para los remix... ...y a la vez estoy con pantallas, ventanas emergentes. Okis okis. Leo entonces, a ver voy a compartir pantalla... Porque aquí tengo algunas cositas que seleccioné. Una que me pareció así como muy simple, ¿no? Porque hay muchísimo... No sé si hay, lo están viendo. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Hay muchísimo escrito acerca del spam, claramente, ¿no? Hay teorías eh, que se eh, extienden en libros de más de mil páginas, ¿no? O sea, tenemos de todo, ¿no? Acerca del spam... Es complejísimo, pero me gustó esta porque me parece así, ¿no? Algo como muy simple que dice, spam, ¿qué son los molestos correos electrónicos, textos, mensajes de voz y otros mensajes distribuidos digitalmente que has recibido y que nunca habías pedido? Todos ellos pueden describirse con una palabra, spam. ¿Qué es el spam? El spam es cualquier forma de comunicación no solicitada que se envía de forma masiva. Correo electrónico masivo no solicitado o V. Su forma más frecuente es un correo electrónico de publicidad enviado a un gran número de direcciones, correo electrónico de publicidad no solicitado o UC. pero el spamming, ¿no? Spamming. También existe a través de mensajes instantáneos, de mensajes de texto, de SMS, en redes sociales o incluso mensajes de voz. Enviar spam es ilegal en la mayoría de las jurisdicciones ¿no? de los países. Una de las vías más comunes para propagar contenido no solicitado es a través de botnets, eh, grandes redes de dispositivos zombie infectados. A veces los correos en cadenas y fraudulentos también se consideran spam, aunque difieren en eh, que en general se reenvían por gente con buenas intenciones. ¿Cómo puedes reconocer el spam? Si el correo electrónico, mensaje o cualquier otra forma de comunicación masiva es indeseada y engañosa, entonces tal vez sea spam. Postdata. Si la ves escrita en una lata de letras mayúsculas, se trata de la conocida marca americana de jamón y cerdo cocido. ¿Cómo puedes protegerte del spam? Nunca publiques tu correo electrónico en páginas web y servicios públicos. Y si te lo solicitan, compártelo, compártelo de forma responsable. También puedes crear una dirección de correo electrónico secundaria que puedes usar para boletines y suscripciones breve historia del spam la primera campaña de spam fue detectada en 1978 enviando mensajes a las bandejas de entrada de casi 400 el 15% del total de usuarios conectados al predecesor de internet el arpanet anunciaba esto la presentación del producto de una empresa pero después de escribir un montón de comentarios negativos esta forma de marketing se abandonó al menos durante un tiempo. A medida que Internet fue creciendo hasta llegar a dimensiones mundiales, también lo hizo el spam, ¿no? Del mismo modo. Desde el año 2000, los números se dispararon y llegaron a su cenit en 2008, ¿no? Año que empiezan las redes sociales, recordemos, ¿no? A ser masivas, cuando el spam a nivel global superó el 90% de todo el tráfico de correo electrónico. Además, no solo se propagaron los anuncios no solicitados, sino también enlaces de phishing y otros contenidos fraudulentos, así como familias de malware peligrosas, convirtiéndose en una amenaza de seguridad que necesitaba una solución. La respuesta vino desde múltiples frentes. Los fabricantes de ciberseguridad y desarrolladores de software crearon soluciones anti-spam, muchas de ellas basadas en machine learning, capaces de filtrar este tipo de comunicación. Los legisladores también crearon leyes anti-spam que convirtieron el envío de spam en ilegal y penado por ley, lo cual llegó a los tribunales, lo llevó a los tribunales a los creadores de campañas de spam. En 2008, la empresa californiana McColo, proveedor de servicios, hostings, fue cerrada porque albergaba equipos responsables de enviar mensajes de correo comercial no solicitado, UCE Se estima que los servicios de Maccolo albergaban tres cuartas partes de los mensajes spam enviados en todo el mundo en aquel momento. Bueno, esto, Leo, esto entonces primero, ahí, ahí continúo. A ver... Um, mm, mm, mm, mm, mm. Ahí estamos, ¿no? Para que veamos también cuál es la teoría y después cuál es la práctica. Me interesaba ver esto, ¿no? Ver cómo, cómo una teoría plantea un hecho de hipercomplejidad, eh, diría yo que, que infinita mayúscula eh, gigantesca, ¿no? El Everest del, del, del, de, de lo digital virtual, ¿no? El Everest de lo digital virtual es sin duda el spam. ¿Cómo lo plantean? ¿no? Con una especie de sencillez en la que todavía hay cierto tipo de tradiciones involucradas, como por ejemplo la, eh, la ley, ¿no? las leyes, los juicios, los, este, incluso condenas, ¿no? cerrar una empresa porque hace spam, consideraciones de verdad, de la verdad, como por ejemplo, del, que, que definen ¿no? cosas como hechos de delincuencia, hechos delictivos, etc. ¿no? Bueno, esto es, como, como podemos entender hoy, ¿no? una eh, generalidad bastante, yo diría que, que cínica y también, si se quiere, ¿no? con un, un grado enorme de evasión de la realidad ¿no? acerca del spam. Porque a cada una de estas cosas, ¿no? Que está, que está interesante ahí como lo definen a la spam, a cada una de estas cosas inmediatamente se le abren infinita cantidad de alternativas para que cuando algo es regulado, en ese momento ya existen infinita cantidad de posibilidades de hacer lo mismo por medio de otras regulaciones o por fuera de esa ley o de esta... Eh, de esa manera, ¿no? De, de controlar, de esa manera del control. El spam, por naturaleza, es algo imposible de, de controlar. ¿no? Es absolutamente imposible. De hecho, esta empresa, ¿no? Maccolo, eh, tenía eh, una... Cuando, cuando empezó este juicio, cuando empezó este problema, digamos dividieron en una infinita cantidad que hasta hoy no se sabe cuántas mini empresas son, ¿no? Lo, lo diseminaron, diseminaron la, la empresa y hasta hoy esa, esa corporación, digamos, sigue dominando, ¿no? El mundo de, de los envíos spam, digamos, ¿no? O sea, eh, esa empresa fue, eh, tuvo un juicio, fue castigada, fue penada, fue multada, fue cerrada y en el proceso de todo eso se había diseminado y sigue creciendo tal vez exponencialmente de, de una manera mucho mayor que si hubiera sido una sola empresa, ¿no? El spam es una especie de, de cosa, ¿no? Que cuanto más se la toca, cuanto más se la mira, cuanto más se la trata de, de limitar, más crece, más se reproduce, más se hace infinito, ¿no? Esa es la característica del, del spam. Y encima encuentra metabólicamente otros comportamientos, es como que es la, la alternativa para descubrir cosas nuevas también, cuando uno lo quiere regular. Exactamente, ¿no? Un método también de desarrollo de internet, ¿no? O sea, el spam ha sido una de las Maneras también en las que Internet se ha desarrollado, ¿no? En las que ha ido encontrando vertientes de crecimiento, de, eh, de apertura, de innovación, etc. ¿no? El spam, aparte, en todos los ámbitos que nos podamos imaginar en términos de nuestros dispositivos electrónicos, a los que, según, ¿no?, en general, las últimas... Eh, proyecciones, ¿no? Podemos decir, no sé, las últimas curvas, ¿no? De encuestas y demás, dicen que estamos en un, entre el 60 y el 80% conectados, ¿no? O sea, eh, hablamos de que eh, de nuestro día estamos en un 60% conectados a nuestras pantallas, ¿no? Nuestro ordenador, nuestra tablet, nuestro móvil, nuestro celular... En nuestro reloj inteligente, ¿no? Nuestro medidor de lo que sea, ¿no? Pero estamos constantemente conectados. Y eso, además, se ha expandido a otro tipo de elementos que a veces no nos damos cuenta, pero que son, eh, del mismo modo, ¿no? Eh, maneras también de estar conectados, y que son, por ejemplo, los eh, tipo Alexa, ¿no? Estos, estos dispositivos a los que uno les pregunta cosas y responden, o eh, todo tipo, ¿no? De dispositivo inteligente que va desde eh, dejar programado un microondas para que a tal hora se prenda o se apague, o un lavarropa para que a tal hora se prenda o se apague, o eh, la disposición, ¿no? De ya algunas neveras, heladeras, ¿no? Que son... Eh, absolutamente corrientes, que nos van marcando eh, qué es lo que nos va faltando de una lista precargada y que en eh, la gran mayoría de los casos se va comunicando con cierto tipo de deliveries que nos traen eso, ¿no? O sea, bueno, nos faltan tomates a las cinco horas, viene una especie no de, de Amazon de tomates y nos deja un kilo de tomates porque el propio eh, refrigerador, la propia heladera, el propio frigo, digamos, ha hecho su pedido, ¿no? Todo esto es también spam, ¿no? Todo esto es una generación constante de cosas no deseadas, pero que están sucediendo en nuestra vida que está conectada entre un 60 y un 80% a todo este tipo de artefactos, de aparatos, de, de, de, de, de, de tecnologías, ¿no? Es no interesante. Deseadas o subliminalmente deseadas, ¿no? Exactamente, porque ahí está muy bueno esto que decís, eh, mete un bocadillo, y sí. tiene que ver con la noción de que eh, esto no, no viene porque sí, es algún algoritmo que a partir de algún sensor ha detectado que nos interesa. ¿no? De alguna manera nadie va a perder el tiempo de, ofre de ofrecernos cosas que finalmente no vamos a comprar, porque no tiene ningún sentido. ¿No? no tiene ningún sentido que el mercado haga una inversión para, de una manera spam, de una manera eh, consciente barra inconsciente, etcétera, nos ofrezcan cosas que no vamos a comprar, que no vamos a consumir. Hay algo que antes ha detectado por un montón de cálculos, ¿no?, de cruces, de datos, cierto tipo de necesidades. Y por eso, de algún modo, nos llegan cierto tipo de ofrecimientos, ¿no?, de informaciones. Eh, sí, por eso esta noción de lo subliminalmente deseado me encantó, porque, eh, porque, bueno, todo esto de lo subliminal, o todo esto de, la, de los rastros, o las... las ¿cómo se llama? Estas conexiones que tienen con lo, con lo que vamos diciendo y haciendo, que después se convierten en una publicidad eh, que te llega. Eh, bueno, también es como este diálogo que tenemos con los algoritmos y que también nos van definiendo como espejo, como persona, también es como muy, bueno, un fenómeno muy interesante social. Que los vivimos de una manera muy eh, naturalizada también, ¿no? Y que Warhol, por ejemplo, en su momento lo vivió como un precursor, ¿no? Como alguien que lo vio cuando todavía no estaba sucediendo. Que estaba sucediendo embrionalmente, pero no como hoy sucede así, ¿no? Como lo decimos, naturalizadamente, ¿no? Tan normal, no sé, es tan normal que hablamos de, de una almohada y empezamos a recibir, sin haber hecho ninguna búsqueda en Google, ofertas de almohadas por todos lados, ¿no? En absolutamente todos lados. Cada dispositivo que abramos, vamos a tener algún tipo de ofrecimiento de almohada, o de buen dormir, o de una clínica del sueño, o de eh, pastillas para conciliar eh, ante, ante un insomnio la posibilidad de, de descansar, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? O sea hay una, una serie, ¿no?, de situaciones que ya no se pueden considerar ilegales, ¿no? Porque ahí volvemos a esta noción del spam tan este, académico, ¿no?, esto que leía, donde parecía tan, tan fácil, ¿no?, parece tan simple detectar que es un spam y, eh, bueno, eh, sancionarlo, ¿no?, o sea, pero qué es, justamente, ya que entramos en el tema que a mí me parece lo más interesante de todo esto, entre tantas cosas que venimos hablando tan interesantes y que vamos a hablar tan interesantes, pero una de las cosas más interesantes que me encanta es qué es lo no deseado. ¿No? Porque qué es el deseo y qué es el no deseo. ¿Qué es lo no deseado? ¿Qué es lo que no deseamos? ¿No? Es un poco como cuando... Duchamp también hablaba, ¿no?, de esto. Y decía algo, ¿no?, que el deseo existe o no existe, pero va a ser siempre deseo, ¿no? O sea, el deseo que no existe es deseo igual, porque es, es, es, es, es en base a, ¿no? Estas esta cosas que Duchamp hacía siempre con un poco, con todo, ¿no? Pero que también lo hizo con el deseo, ¿no? Que también lo, lo, lo rescata en aquel libro... Pierre Rocher, ¿no? donde Duchamp aparece como su, su objeto de deseo, ¿no?, de Pierre Roger, Duchamp bajo un, un, este, un personaje que era Víctor, ¿no?, que era Totor, y que era un personaje que Roger, con su personaje, ¿no?, dentro de esta novela, deseaba, ¿no?, deseaba eh, homoeróticamente, y que eh, cuando se le preguntaba a Duchamp, ¿no?, respecto a esto y si le molestaba o, o qué pasaba, ¿no?, que qué le generaba esto, él decía que no le pasaba nada porque lo único que, que existía era deseo, ¿no?, un deseo que estaba dado ahí de una manera que existía y que era eso, ¿no? No había nada para decir sobre eso, era lo que era, ¿no? Entonces, el, el no deseo es también el deseo, ¿no? ¿Qué, qué es lo que no deseamos que nos llega como spam? Si cuando nos llega es que eh, se presenta como deseo. A veces, por ejemplo, deseo de eliminarlo, pero finalmente es deseo, ¿no? O sea, ¿qué, qué es esto del no deseo, no? ¿A dónde hemos llegado también en términos de posverdad? En la, ...en la definición de lo que no deseamos, ¿no? ¿Qué es lo que no deseamos? ¿Qué es lo que no deseamos en el arte? ¿Qué es lo que...? Sí. Y si somos capaces de reconocerlo, porque yo pensaba... Ayer leí o no sé qué, veía que lo que uno ve durante el día... ...lo que uno va procesando y haciendo, es lo que va configurando la mente, ¿no? Es lo que la va transformando, conectando... Y digo, si, si nosotros estamos todo el tiempo recibiendo eh, supuestamente estas publicidades no deseadas, inconscientemente, mentalmente nos estamos configurando para siempre estar recibiendo mensajes subliminales. Entonces es muy difícil también poder entender si realmente estamos teniendo una, una perspectiva eh, crítica de la realidad y de lo que, en esto que estás diciendo, si lo deseamos o no. Sobre todo cuando además los procesos de detección son muchísimo más complejos, infinitamente más complejos que lo que nosotros podemos manejar conscientemente y de manera normal, ¿no? Normalizada. O sea, tenemos unos sistemas de detección, unos sistemas de, eh, de sensores que son lo que nos han hecho cambiar el paradigma de humanos a posthumanos Y son seguramente el primer eslabón de la cadena de complejidades extrema que nos va a llevar a la transhumanidad. ¿no? Ahí, ahí hay algo que, es, que creo que es muy importante de, de, de poner en relación a esto que también estás diciendo. ¿no? Porque nosotros nos hemos corrido, nos hemos movido del centro deseante. No somos nosotros los que deseamos para nosotros las cosas. Son los sistemas que desean para nosotros las cosas y nosotros las asumimos en términos de estar compartiendo colectivamente la percepción y de hecho la vida en la realidad. ¿no? Entonces no, no, no, ya no se trata del ser humano deseante que sería una especie de centro, ¿no?, de antropo, de antropo ¿no? Se trata de un sistema deseante, ¿no?, de un sistema deseante barra no deseante, que como bien decís, el no deseo es una forma algorítmica de generar deseo y de generar venta y de generar prosumisión y de generar consumo y de generar mercado y de generar libre mercado, críticamente puesto sobre lo que hoy entendemos como posneoliberalismo. Un libre mercado que se hace cargo de que no estamos haciendo las cosas bien, pero este es el modo que tenemos, y que hay que de alguna manera empezar a equilibrar, ¿no? Con aquella famosa cosa de la triple acción, que para mí, para todos, para el medio ambiente, ¿no? Bueno, esto, en términos de spam, como algo que nos llega por fuera de nuestro deseo y que nos invade, nos violenta, ¿no? Agresivamente se mete aunque no queremos. Nos fagocita. <risas> nos fagocita, ¿no? Y nos habita. Nos habita de un modo casi, ¿no? Cuando utiliza ahí en lo que leí la palabra zombie, ¿no? Es muy interesante porque nos habita también desde ese lugar, ¿no? Nos posee, somos poseídos, ¿no? Aquello que Warhol también entendía a partir de las prácticas con las anfetaminas, con las drogas de su momento, ¿no? Que también incluían eh, la cocaína u otras, otras drogas, ¿no? Y luego todo lo que empezó a aparecer en términos de lo que se conoce ¿no? generalmente como los ácidos, ¿no? Todo esto, ¿no? Que ayudaba a que cierto tipo de cosa nos poseyera. Se, se dice así, ¿verdad? Sí. Eran poseídos, pero hoy, hoy no necesitamos eh, ese tipo de, de, de estímulo químico, porque tenemos el estímulo electrónico que va directo a lo químico, que produce nuestro cerebro y lo genera sin la necesidad de que estemos consumiendo nada, digamos. Pero tenemos, vivimos en una época, como muchas veces se ha dicho y como muchas veces se ha teorizado, ¿no? En una época que es psicodélica en ese sentido. Estamos eh, sumidos a la luz brillante de una pantalla el 60% de las horas lúcidas que tenemos en el día y en esa sumisión, digamos, estamos absolutamente en trance. O sea, estamos abducidos, estamos zombies. La, y, la, y la realidad nos los demuestra, ¿no? O sea, cuántas veces todos estamos en un lugar con alguien que está con un celular, le estamos hablando y decimos, pero no me estás escuchando, ¿dónde estás? ¿Estás acá dónde estás? No, no está ahí está en una psicodelia generada por luz, color, sonido, movimiento, todo tipo de, de interferencias inconscientes, todo tipo de, de, de pop-up, de cosa que abre, se cierra, aparece, eh, ¿no? O sea, a mí me pasa pensar, lo, lo tomo muy conscientemente, cuando leo una nota, porque realmente me molesta, porque soy de la vieja escuela de leer, libros, ¿no? Pero que me encanta muchísimo y de hecho hace muchísimo que no leo libros físicos, leo todo en la pantalla, pero cuando estoy leyendo en una sin suscripción gratuitamente, en alguna eh, página, ¿no? Me molesta muchísimo porque no puedo leer, no me puedo concentrar, porque cada dos renglones que leo aparece algo. Cada dos renglones que leo se abre una pantalla, cada dos renglones que leo me ofrecen la suscripción. Cada dos renglones que leo me pasan a otra nota. Cada dos renglones que leo me aparece una foto. Y no puedo leer, digamos, ¿no? Pero esto es lo que nos pasa todo el tiempo. ¿Qué sucede? Yo cuando, cuando leo me mantengo concentrado, pero cuando uno navega en Internet, navega en las redes sociales. Eso en mi caso, que es la gran mayoría de los casos te, te lleva a una cosa compulsiva, absolutamente psicodélica En la que yo entro, buscando, digo Voy a entrar a responderle a Carlos un mensaje eh, A través de, de Messenger en, en Instagram Entro, pasaron dos horas, no sé qué hice Nunca respondí el mensaje Y ni siquiera recuerdo para que entre no, no lo recuerdo, pero es que no lo recuerdo ni al momento. A veces entro, ¿no? Creo que lo, lo digo en mí, pero lo, lo reflexionemos todos, ¿no? Sí, en, así, así. Abro para hacer una cosa, por ejemplo, publicar algo. Entro, abro. De repente han pasado 10 minutos y digo, ¿a qué entré? ¿Para qué entré? ¿A, a, ¿Por qué entré esta vez? Es que estoy haciendo acá, ¿no? Totalmente fascinado por todo lo que estoy viendo. Yo, pero pero para, para, para, para. Yo entré para otra cosa, que entré? A veces pasan horas hasta que logro recordar para qué entre. Porque este es el nivel de spam en el que vivimos, porque ya no es un correo electrónico no deseado. No solamente, ¿no? También es eso, pero es todo esto, ¿no? Toda esta complejidad de la experiencia psicodélica de estar afuera dentro de una pantalla, ¿no? de prosumir afuera dentro de una pantalla, de estar en una realidad que es así, de carne, huesos y un tiempo de vida limitado, y ahí donde somos una imagen absolutamente hipnotizante que nos genera eternidad, por siempre, digamos, ¿no? Esto es spam, ¿no? Esto también es spam. Esto es lo que también trabajó Warhol, ¿no? Y es lo que va a trabajar Sofical, que nos vamos a enfrentar, ¿no? A una obra pre-post-contemporánea, no Nos vamos a enfrentar a una a un obra, a unas formulaciones, a unas operatorias muy... Del arte contemporáneo Extremadamente críticas Y yo diría que extremadamente duras ¿no? Nos vamos a enfrentar a un espejo De lo que ha sido la base De este tiempo actual Perdón De un modo Dramático ¿no? Soficar nos va a poner En un estado de situación Para con todo en relación del spam Dramático Warhol todavía creo que tenía cierto tipo de ilusión en su pragmatismo, en su modo, ¿no? De ser que ya hemos visto cómo era, ¿no? Pero en ello, en su es que era la ilusión que todos tenían en esa época también sobre el internet? Se sabe se venía algo que se vinculó siempre, siempre con la noción propagandística de la democracia, en realidad y que hoy también empieza a pasar con el blockchain, con esta ilusión humana de que vamos a todos poder eh, en algún momento crear un mundo donde todos, de manera justa y equilibrada, estemos trabajando, opinando, construyendo, creo que eso era la promesa del internet, eso era la promesa de, eh, bueno, y hoy de la criptomoneda, y, y la promesa que todavía se sigue buscando, que, son las, que es la, la, lo que se sabe, que las democracias no han funcionado nunca o nunca han ido avanzando, pero nunca han podido terminar de resolver la gran problemática que es la distribución del poder. Entonces, creo que esa ilusión de Warhol, creo que ya hay una sofical que ya, ya habita un mundo que, no, que, que sabemos que el Internet todavía no, lo ha, no ha podido generar eso. Que habita un mundo donde entendió que, es, que esa ilusión eh, se transforma en una frustración enorme que o la, o la hacemos productiva o la hacemos resentimiento eh, tóxico-destructivo, ¿no? Podemos hacerlo, ¿no? Resentimiento eh, productivo, ¿no? Vive el resentimiento, aquel texto maravilloso también de Mark Fisher. Sí. ¿no? Donde, donde, donde, bueno, una transversalidad de esas dos opciones, ¿no? Que creo que es lo que hace sofical Que creo que es lo que hace el último Warhol, que empieza a trabajar con, después de los retratos, empieza a trabajar con las, eh, estas obras que él llamó, ¿no?, retrospectivas, ¿no? Estos enormes planos, ¿no? Este, estos enormes espacios, de trabajo no telas por lo general donde mezclaba todo junto no mezclaba todo lo que venía haciendo no lo vimos en, en obras como la, la gran cena no el de Big C, que es esa esa obra no que es significativa de toda esa serie de obras de toda esa época una serie no que lamentablemente quedó muy en, en, en el inicio y que tenía un poco esto también, ¿no? La idea de generar un centro de atención y, un, y, un, y una periferia de percepción spam, ¿no? El spam también como esto, ¿qué es lo que va a trabajar Sofical? ¿no? Un centro de atención y una periferia spam. ¿Cuál es la idea? Bueno, esto, ¿no? El programador que va a generar muy inteligentemente una, una, una serie de operatorias y de fórmulas que va a formular para que lo, que lo que nos está vendiendo sea un recurso de negociación con el mercado pero que lo importante está en el stand que está al costado, digamos. El arte no pasa en el centro. En el caso de Sofical, lo vamos a ver, no pasa en el culebrón, que son las, las historias ¿no? que por lo general nos cuentan. Historias de amor, de rupturas, de amantes, de engaños, de, de, de, de, de, de, bueno, de dolor, de... De, de paternidad y de maternidad De una mujer adulta Peter Pan No son esos los asuntos ¿no? Aunque son, claramente Pero no son esos los puntos Donde esté el discurso de Soficat. Esos son los modos De negociar la atención De un mercado Para después A partir de eso Y de manera spam Meternos un montón de información, supuestamente no deseada. Porque si yo entro en un libro de Sofical a leer una novela acerca de la ruptura amorosa de una mujer con su pareja que la deja, la abandona a través de un email, eso es lo que estoy buscando, un entretenimiento casi, ¿no? A nivel de una novela rosa, común, normalizada común, pero lo que me encuentro es una serie enorme de análisis sociológico de la condición humana ante la, la incursión de la tecnología en términos de eh, filtración del amor, la voluntad, la responsabilidad y una capacidad de ver al otro por fuera de, de la empatía. ¿no? Lo vemos en un libro, en un proyecto de exposición que se centra en apariencia en una ruptura amorosa, pero lo que es es un inmenso, infinito, diría yo, tratado sociológico de todos estos asuntos. ¿no? Esto es lo que va a empezar a hacer ¿no? Sofical con este spam. ¿no? pero también lo hace Warhol, porque Warhol lo hace ya, ¿no? Cuando está haciendo el trabajo con sus películas, cuando está haciendo el trabajo con Interview, cuando está haciendo el trabajo con MTV. ¿No? Lo hace cuando está haciendo el trabajo con Basquiat. ¿Qué es lo que hace con Basquiat? Es realmente los fagocitas. La... No, es... ¿Cómo cómo? Los no, fagocitas. ¿Qué es lo que hace con Bastia? O sea, pensemos, pensemos qué es lo que nos quedó, que no deseábamos, pero que nos quedó de la historia de huarco con Bastia. ¿Qué es lo que nos metió ese asunto en la cabeza, no? Porque quién y quién nos lo metió. ¿A quién le sirvió? ¿Quién fue el que se sirvió de eso? Que parecía el centro para lateralmente, inconscientemente, meternos un montón de deseos, barra no deseos, spam, digamos. ¿no? Pero podemos hablar de tantas cosas, ¿no? De tantas cosas en relación a todo eso. ¿Qué pasa con, con Voice? ¿Qué es lo que Boyce realmente nos quiso dejar y qué es de, de lo que Voice, lo que realmente se trabajó como spam. ¿No? Estoy pensando que, que en esto de los transartistas como programadores y, y demás, uno de los ejercicios y prácticas que vamos a tener que tener bastante frecuente es eh, esta lectura de los spam, porque mmm, lo que estás como diciendo es que los artistas eh, como Voice, Warhol, Sofical negocian con el mercado de manera spam y, y el mensaje en realidad eh, eh, está en, el, en, esta, en esta periferia spam, spam o atmósfera spam, que son un montón de datos que no, no parecen como centralidad, son difíciles de detectar, pero que son estos los datos que, eh, o el mensaje que se está queriendo transmitir o construir. Eh, bueno, pensaba en esa actitud de poder interpretar el spam, poder verlo al spam. Y poder programarlo, ¿no? poder pensarlo, analizarlo, bueno. idearlo y programarlo. Porque creo que ahí va a estar la, la gran definición de la herramienta spam para nuestros transartistas. Creo que por eso no pudimos avanzar sobre el segundo eh, momento, digamos, ¿no? de, nuestra, eh, de nuestro planeamiento de ayer. Porque el spam justamente tenemos que analizarlo en esta complejidad que nos va a llevar seguramente estos cuatro días. ¿no? Hoy, hoy solamente estamos presentando intuiciones y percepciones sobre el spam, ¿no? porque tampoco vale decir... Somos unos estudiosos específicos y académicos y determinados del spam. O sea, somos usuarios curiosos, ¿no? Y que dentro de esta responsabilidad disciplinal profesional que tenemos, bueno, estamos haciendo esto ¿no? como, como apertura de una cuestión que queremos dilucidar para ver cómo podemos utilizarla y qué podemos hacer con ello en torno de hacer el bien. ¿no? de nuestra función, misión en la bomba de miel, que es formar transartistas que puedan trabajar a partir de la idea de meme, de fragmento mínimo resuelto, discursos en arte y que a eso lo puedan hacer en la medida de sus posibilidades reales, es decir, de no tener tiempo, no tener dinero. No tener eh, capacidad de voluntad, no tener apoyo familiar, etcétera, para hacer arte, ¿no? porque tienen que hacer un montón de otras cosas y no tienen nada de todo eso para hacer arte, pero igual quieren hacer arte. ¿no? Bueno, los vamos a apoyar, los vamos a ayudar a que lo logren a través del fragmento mínimo resuelto y a que a eso lo distribuyan lo generen como negociación con los mercados disciplinales más eh, profesionalizados, ¿no?, en términos académicos del arte, que logren negociarlos, que logren entrar ahí. Pero no van a poder lograr entrar eh, participando de un salón y ganándose un primer premio, porque ningún salón le va a dar un primer premio a un transartista. Pero ¿cómo hacemos?, de alguna manera tenemos que lograr la misma relevancia para nuestros proyectos, para nuestro trabajo, para nuestro obrar, para nuestras operatorias, formulaciones y tanto más, ¿no? Tenemos que lograr la misma relevancia, tenemos que lograr como transartista la misma legitimación que si nos dieran un primer premio de un salón. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del spam. A través, a través de la herramienta spam a través del arte postcontemporáneo que utiliza esto, que genera viralización, que genera una viralización de algo que es imposible frenar en términos de legitimación en el mercado del arte, aunque el mercado del arte no le interese en, una primera, en un primer momento, en una primera medida. Vamos a ver si, si, si tenés ganas, a ver qué opinas. Sí. Un ejemplo que me gusta mucho, que es el de una artista, vamos a ver, esperame que lo, que lo busco, porque en realidad esto sí que no lo tenía pensado, pero me parece que viene bien. A ver, un segundo. Un artista que me parece absolutamente eh, relevante de este tiempo postcontemporáneo y que además es relevante en torno a cómo se impuso eh, siendo, iniciando ¿no? su, su carrera como transartista y cómo se impuso a los sistemas y a los mercados del arte a través de una práctica de spam en Instagram. Vamos a verlo. Se llama Jan Eriksen. No sé si le conocen. Si no, se los súper recomiendo. Eh, Jan Eriksen como Eric H. -C -E Eriksen. Ahora se los muestro. Espérenme que me estoy debatiendo, como siempre, en cómo se abría esto. A ver qué pasó porque no lo puedo compartir. Ahí está. Ahí. ¿Lo están viendo? Sí. Perfecto. Este es Sam Eriksen, es uno de los artistas más importantes en este momento del de ámbito de eh, la, la red social Instagram, ¿no? Uno de los artistas más importantes porque es uno de los que más reconocimiento mundial tiene y es uno de los artistas que empezó a trabajar aquí, en Instagram, su trabajo no era un trabajo que, eh, bueno voy pasando así porque quiero ir, ir hasta abajo, ya vemos todo esto. Su trabajo no era un trabajo que, eh, que de alguna manera académicamente eh, presentara o generara o auspiciara eh, gran desarrollo, ni gran talento, ni gran nada, digamos, ¿no? Era un artista con un trabajo bastante básico, muy simple, muy sencillo, que realizaba en sus tiempos libres y que eh, podemos entender, ¿no?, dentro de una práctica de transartista. Era un artista que no trabajaba y se dedicaba profesionalmente solo al arte, era un artista que no tenía de ninguna manera una posibilidad en el momento en que se inició, ¿no?, estas, estas experiencias en Instagram, eh, no tenía ninguna posibilidad de ser legitimado por ninguna institución, si bien seguramente alguna institución podría haberle dado la posibilidad, ¿no?, y de hecho eh, lo, así lo tuvo, ¿no?, de hacer exposiciones o alguna cosa, pero... Esto no, no iba a ningún lado, digamos, ¿no? O sea, en términos de arte de mercado, no era algo que eh, pudiera, bueno, considerarse como una promesa, ¿no? Bueno, no llegó más. Es tanto el trabajo que tiene, son tantos años ya, ¿no? No llegó más al final. Lamentablemente no tenemos en Instagram una manera de ir hasta el final. Bueno, pero van, de paso van chusmeando así una especie, van eh, fisgoneando, ¿no? Una especie de, de mirada random Ahora vamos a ver si podemos llegar Por lo menos a algunas de las primeras obras Todavía estoy lejísimo De las primeras obras eh, Pero para que vean ¿no? A un artista que bueno Vuelvo a lo mismo Como artista en términos de mercado del arte No era realmente alguien Que hubiera podido tener éxito A nivel de eh, definición ¿no? académica el éxito en arte contemporáneo eh, bueno, lo que ya Neriksen empieza pienso que a ver, pienso sí. qué insistencia y qué, qué actitud y práctica está la de todos los días con casi los mismos elementos o sea, acá no, no podemos ver el tiempo si yo veo el feed del Instagram parece ser que lo hubiera hecho todo junto en un mismo o en un mismo año por lo menos y, y como vos decís son, son años estos de trabajo. Es interesantísimo eso, porque eh, el transartista por lo general no tiene recursos. Volvamos a lo mismo que decimos ¿no? en la definición de un transartista. Un transartista no tiene recursos complejos, digamos, tiene recursos simples, ¿no? Tiene esto que estamos viendo aquí: globos, plátanos, eh, un serrucho, una escalera. Un no sé, un reloj, ¿no? De, hay distintas épocas, pero un reloj, o una silla, o un martillo, o cintas de, de pegar, o fideos, ¿no? espaguetis, o cuchillos, o bueno, todas las cosas que encontramos en una casa común con personas comunes, digamos, ¿no? Los transartistas recordemos que son personas comunes que no tienen eh, taller, que no tienen estudio, que no tienen. Eh, ningún tipo, digamos, de herramienta o de cosa eh, que se puede entender específica para la práctica del arte, para la producción del arte, o como sea, ¿no? Eh, es, es un transartista, ¿no? Una transartista es una persona común, que trabaja todo el día, que tiene una familia, que tiene un montón de de actividades extras, que tiene que ir al gimnasio, que tiene que ser de taxi para sus hijos todo el día, llevarlos, traerlos, que eh, no le alcanza el dinero para mucho más que cubrir las necesidades eh, de, de, de todos los días y hacer alguna que otra cosa más, pero siempre está pensando en ahorrar, porque se vienen siempre otros gastos, porque se vienen otras cosas, eh, que no se va a meter en un crédito, para, eh, no sé, para resolver, por ejemplo, una, una exposición, ¿no? Algo que lo, la gran mayoría de los artistas hacen, ¿no? Eh, a nivel profesional de mercado académico, etcétera, ¿no? Que antes de hacer algo específicamente por el arte, lo van a hacer por otra cosa, que va a ser, por lo general, por su familia, por su profesión, por su bienestar etcétera, ¿no? Que va siempre por fuera del arte, ¿no? El arte está alejado de toda esa realidad que vive un transartista. Esto es lo que empieza a hacer Jan Eriksen, ¿no? Estas son sus obras académicas de la época de estudiante, ¿no? Esto es un poco lo que hacía como estudiante, pero aquí ya vemos algunas, algunos gestos, ¿no? De eh, fragmentos mínimos resueltos, ¿no? Esto, esto, ¿no? Simple. Es una fotografía de un cartel que no sabemos si lo tiró él o, o estaba ahí, ¿no? Es simplemente un gesto, ¿no? Esto, gestos, ¿no? Bastante académico todavía porque esta es la época, miren, esto es del 2016, todavía es la época en que él está eh, recién egresado, digamos, ¿no? Bueno, una banana bastante predecesora, ¿no? Del gesto de Mauricio Cattelan, como vemos, ¿no? Otra vez el asunto de lo jauntológico, y esto que empiezan a hacer sus primeros gestos ya con un poquito más de complejidad, ¿no? En términos de fragmento mínimo resuelto. ¿no? O sea, las primeras cosas que dice, a ver, ¿cómo hago algo que sea impactante, fuerte, y que tenga un mensaje, que tenga un discurso, y que sea muy simple de hacer? Bueno, esto, unos globos, ¿no? Unos, este... ¿Cómo se dice eh, por fuera de Argentina globo? Ahora no me, no me sale a la palabra. Bueno, unos globos, ¿no? Tipo de cumpleaños eh, que están, que los ponen, ¿no? Sobre las vías de un metro, eh, inflados y que por supuesto hablan de la fragilidad, de la, del peligro. De cierta poesía, de cierta inocencia ante una situación eh, muy agresiva y muy violenta Como es cuando pase por aquí encima ¿no? un metro, ¿no? un tren eh, Esto es de una lectura muy directa, o sea, no hay que ser un gran crítico Para entender de qué va este pequeño gesto y de qué se trata ¿no? esto Luego se empieza con las acciones, ¿no? Miren, una patineta, ¿no? Y estas acciones que son las primeras que empieza a hacer, ¿no? A ver si tenemos el volumen. ¿No? Tenemos una madera, una, una patineta y una, un martillo. Fíjense el espacio aparte, ¿no? El espacio es una especie de esquina donde me imagino que había, no sé, un sillón, corre el sillón y ahí lo hace, o sea, no tiene un estudio, ni tiene este, una gran iluminación, miren las sombras que provoca, no tiene una gran cámara, o sea, esto no es para nada HD, miren la, el, el globo fuera de foco, ¿no? Miren esto. Ya más complejidad, no, no, no, todavía en un, en un ámbito, digamos, simple, ¿no? Un, un serrucho, un destornillador, un martillo, un globo y cinta de enmascarar una mesa, bueno, en el caso. Fíjense, insisto, en el stage, ¿no? Es una esquina, una esquina de una habitación, sin ningún tipo de nada, ¿no? Bueno, vamos a ir, esto... Así empieza Jan Eriksen, ¿no? Estudienlo, mírenlo, porque es muy interesante cómo va creciendo todavía esta primera parte, ¿no? Muy relativa a cierto tipo de formación, ¿no? A cierto tipo de pretensión incluso. Pero luego va avanzando, ¿no? Con este tipo de procesos que son un poco más conceptuales. Fragmentos mínimos resueltos ¿no? Fíjense aparte lo que duran sus videos No duran más de unos segundos ¿no? Se resbala en, el, en la cáscara del plátano Se tropieza Bueno, un juego, ¿no? Es performance, es actuación Es que es, es arte post-contemporáneo ¿no? Luego esto Fíjense esto, vamos a poner así para, para poder leerlo junto con ustedes, dice Así que esto pasó ayer, resbalé sobre el hielo y me rompí el brazo en tres lugares Probablemente no publicaré videos con la misma frecuencia durante un tiempo ¿no? Contar algo de su vida, parte también de lo que hace el, el, el arte hoy, ¿no? de cómo constituir un personaje que no es solamente un hacedor de arte, es una persona, es nuestro amigo Jan, yo que lo sigo desde más o menos el 2016-17, lo amo, es mi amigo, ¿no? Tengo de parte tenemos la posibilidad de responderle, de escribirle, ¿no? De que él nos responda, en aquella época respondía, hoy es imposible porque tiene infinita cantidad de seguidores, ¿no? Miren estos. fragmentos mínimos resueltos no a ver vamos a ver algunos otros vamos a irnos a alguna época ya de los globos que me gusta mucho los me, está, me están viendo y me están escuchando verdad estás ahí Carlos porque no te veo Sí sí está perfecto Un montón de cuchillos y un globo, ¿no? Fragmento mínimo resuelto. Mucho humor, ¿no? Mucha ironía, mucha cosa, pero claramente arte, ¿no? Como, como también muchas veces se ha dicho, ¿no? Si esto no es arte, ¿qué es? Sí, es otra cosa que arte. ¿Es? Miren, miren la simpleza del armado de esas bases, ¿no? O sea, son maderas, muy simplemente, ¿no? Bueno, ¿qué es lo, que lo, lo, ¿qué es lo que lo llevó a Jan Eriksen a ser hoy uno de los artistas más importantes del mundo en términos de un eh, artista postcontemporáneo? Lo llevó a ser uno de los artistas más importantes del mundo la reproducción eh, infinita de todo esto a partir del compartir. Todos empezamos a compartir esto, en nuestras historias, en nuestras publicaciones, en nuestros eh, whatsapps. Eh, eso es tan reconocido y famoso que es hoy, ¿no? Eh, Un artista que no, no empezó así, digamos, ¿no? O sea, hoy, bueno, claro, vemos que tiene 11.000 reproducciones, pero en ese momento este no era el número, digamos, ¿no? Esto es porque, bueno, así como nosotros estamos viendo todo lo que ha hecho, hay muchísima gente que sigue viendo para atrás todo lo que ha hecho, pero en ese momento, supongamos, tal vez este video tendría, no sé, 100 reproducciones y 50 me gusta, 50 likes, digamos, ¿no? Pero cada uno de nosotros fue reproduciendo todo esto, y cada uno de nosotros fue generando una obra entre todos, ¿no? Colectiva, que es esta presencia de Jan Eriksen como uno de los artistas eh, que, bueno, representan a todo un, un Seijes, digamos, ¿no? Una época, un transartista que tiene esto. ¿Cuánto le llevó a hacer esto? ¿No? Bueno, no sé, 15 minutos. ¿No? O sea, ¿cuánto, ¿cuánto hay que invertir de tiempo y de dinero y de recursos de todo tipo para hacer esto? ¿No? <risa> Estas me encantan porque son de esa época más estupenda, ¿no? Tiene, tiene distintas épocas, y luego tiene además esto que decimos, ¿no? Un artista se va constituyendo también como persona, como personaje y como persona, ¿no? Un, un, un artista que eh, va apareciendo, Jan dicen fue apareciendo, no solamente como el hacedor de este tipo de cosas, ¿no? sino también como una persona, como un ser humano que eh, iba contándonos de su vida, ¿no? De una u otra manera. Que íbamos viendo cuál era su vida. Que íbamos viendo dónde estaba. ¿No? Y que nos dice, ¿no? que está de vacaciones y está haciendo esto, ¿no? nos va compartiendo su vida, estas son sus vacaciones, pero no son sus vacaciones del arte, estas son sus vacaciones de las cosas que él hacía en su vida como transartista y que sigue haciendo arte mientras tanto, ¿no? con fragmentos mínimos resueltos. Allí no sé si se entiende, pero cuando él activa el taladro, se va desenroscando el hilo que va dejando caer el, el cuchillo. No No sé si se ve bien, porque se ve, es muy finito. Esto, por ejemplo, ¿no? después nos va contando esto, que le, le agarra una obsesión por los cuchillos, él tiene una obsesión por los cuchillos, Y en algún momento, ¿no? Por los cuchillos y por todo lo, lo cortante, ¿no? Por los serruchos y tanto más. Y en algún momento... Me encanta ¿no? verlo con los audífonos porque siento que... No, con el... Sí. Siento sí. que, ¿cuántas veces escucharon <risa> algo bueno. que ataron. Y va, va sumando, ¿no? O sea, claro, claramente esto ya cada vez va siendo más famoso, ¿no? Cada vez, aquí empezó a ser cada vez más reconocido porque además iba corriendo más riesgos, ¿no? Cuanto más riesgo co corre claramente la gente más lo, lo seguía y más reproducía sus cosas, ¿no? Porque, bueno, hay un morbo, hay un morbo respecto al riesgo que corría. cada vez más, ¿no? A ver si podemos llegar. Me encantó ya había una pregunta le, le preguntaban ¿por qué no le hiciste? Uy, um, uh, es, es alto. ¿Por qué no hiciste el video slow motion? Sí. Me encanta esa, esa también la participación de Claro. Las definiciones de sus prácticas Me encanta esto que estás diciendo Porque esto, ¿no? Esto es lo que va definiendo su trabajo Porque sí. su trabajo no es esto que estamos viendo en la imagen Es todo esto que está pasando acá ¿no? Es todo esto Por eso es que es un artista post-contemporáneo ¿no? Porque va generando no solamente con el objeto de... de el objeto estético tradicional, digamos, sino con todo lo que va pasando alrededor, ¿no? Bueno, esto también, ¿no? Mucho blooper, hay mucho blooper todo el tiempo, y compilaciones de blooper aparte que son buenísimas. Vamos a ver si llegamos, porque es, es interminable O sea, la verdad que aparte me da tanto gusto Que podamos ver esto, ¿no? Como eso, como, como modos de pensar Fragmentos mínimos resueltos en un artista que lo hizo, digamos No, no, no estamos hablando de algo <risa> Muchas gracias, esta, ¿no? Rocking around de Christmas sí, ¿no? Si llegamos a o sea, Después me gustaría mostrarles A alguien más, tal vez no hoy Pero después vamos a ver algunas otras Hay muchos ejemplos De artistas transversales Que a partir de las redes sociales Y de este tipo de estrategias ¿No? Este tipo de Operatorias de Y eh, sobre todo ¿No? De este tipo De programaciones han ido generándose eh, la posibilidad de, bueno, un diálogo con, con los mundos más establecidos del arte, ¿no? A ver... Bueno, eran mucho más resistente los perritos, ¿no? Sí. Eh, de lo que podríamos haber imaginado. Cinta, ¿no? Dos elásticos, banditas elásticas, cuchillos, cinta de, de aislar. Aquí empieza a tener mucho éxito? Porque empieza a probar cosas en las que empieza a tener realmente riesgo, ¿no? En las que él, eh, él se va poniendo en riesgo. Bueno, un poco que ya les había ido mostrando, pero de a poco va subiendo. El, de a poco va subiendo el nivel el de ese riesgo, sobre todo en términos de los cuchillos. Pensemos que además es muy precario, ¿no? Lo, el modo de, de sostener todo esto y demás. Entonces, bueno, es, es riesgoso tal vez también por eso, ¿no? Fíjense ahí cómo sostiene todo, ¿no? Cinta de, de mascarar, o sea, cinta de papel, goma, los cuchillos y las cosas, ¿no? Son absolutamente corrientes. No hay nada que, bueno, signifique mayor seguridad de nada, ¿no? Cierta serie muy buena Que es la de los cactus Bueno, y la de los plátanos también Bueno, hay varias, hay varias cosas, ¿no? Pero como bien decías vos Siempre son más o menos los mismos elementos ¿no? Siempre está Hasta el día de hoy, ¿no? O sea, ha investigado con muchas cosas Pero siempre más o menos Son los mismos elementos A ver qué otra cosa podemos ver sea como para cerrar pero me parecía interesante que pudiéramos ver esto, ¿no? A ver si puedo mostrarles... Aparte, logra imágenes potentísimas, ¿no? O sea, te es una imagen súper potente. Bueno, es tanto que la verdad que no llego nunca a donde quiero llegar, que es mostrarles algo. Fíjense cómo caen esos cuchillos, ¿no? Totalmente sin control cuando le cae el agua y se para, ¿no? Y juega todo el tiempo con, con datos de la cultura popular. Sí, exactamente. Miren qué cerca que caen esos cuchillos de él, ¿no? ¿Vos qué, a qué te referís, Carlos, por favor? No, por ejemplo, te, estaba, una de sus imágenes decía Winter is Coming, que es una de las series, y que bueno, te conecta con alguna innovación y que eso también permite la viralización y el spam de todo esto, porque conecta con algo que está muy en el, en la, en el imaginario colectivo. Exacto. Parece que esta es una de las claves, ¿no? La que estás diciendo, el imaginario colectivo. Parece que el imaginario colectivo es la clave para también generar el spam, ¿no? Lo que